Se portan muy bien, muy bien, nos ayuda mucho, mucho, mucho. Esta gente, y trabaja y trabaja mucho también, antes de llegar a nosotros por la, por la noche a la cena, están hartos de trabajar ellos para nosotros. Entonces eso hay que agradecérselo a, al Ayuntamiento de la parte de San Pedro.